¿Código afectado. aceptado? ¡Ay, hijo de... ¡Hey! ¡Muy buenos monstruitos! Y nada, chicos, hoy vamos a estar jugando a Poppy, Poppy Playtime, que no sé si os acordáis que lo estuvimos jugando en... ...en YouTube hace tiempo, lo único que no lo pude traer en condiciones porque se me quedó directo como pillado. Y espero que esta vez no se me quede pillado, ¿vale? Que se me vea todo bien y todo el rollo, ¿vale, gente? Estamos esperando también ahora mismo que se ponga la... ¿Cómo os digo? Eh, que salga la segun, el segundo capítulo porque tiene que salir dentro de nada, ¿vale? Así que vamos a jugar primero el capítulo 1, ya que fue uno de los capítulos que me quedé a la mitad, por así decirlo. Y, y nada, espero que os guste, que le deis mucho apoyo. Y, y lo dicho, eh, chicos, vamos a estar jugando a, a Poppy Playtime, ¿vale? vale ahora sí creo que se está perfectamente y que no haya ningún lag eh, ya sabéis que somos como un ex empleado de playtime vale total que ya sabéis que este es nuestro amigo que nos va a venir a perseguir vale y lo dicho voy a comprobar un momentito antes de empezar a jugar que se esté escuchando todo bien a ver, lo vamos a dar ahí ay mierda espera que he quitado el volumen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 Eh, se ha descoordinado un poco el audio, eh En el... Poppy el... Playtime Poppy es tan amable como una niña real Y ella habla como una también Hola, mi nombre es Poppy Poppy, a mi niña ¿Puedes ayudarme a polizar mis ojos? A ver, ¿qué tal estáis por aquí? Por supuesto, Poppy Just like a una niña real, girl, Poppy siempre quiere parecer la mejor Perfecto, gracias Su pelo es muy y no se puede cuando lo pones and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Great time. ¿Te ever wanted que... to que see how all of the nation's favorite toys were created. Playtime Co is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can factory tour. <coughs> Espero que no se esté quedando pillado el directo. Ya. Voy a poner un momentito, dame un segundo, que voy a bajar también el sonido del juego. Porque si no se va a escuchar a mí más abajo. Y listo, vamos a comenzar nuestra aventura. Ya sabéis que tenemos que resolver. <coughs> Perdonadme que me quedo sin voz. Ya sabéis que tenemos que resolver unos cuantos de puzzles, acertijos y cosas de esto, ¿vale? Y lo dicho, espero que se esté escuchando bien, ¿vale? Ok. Vale, voy a un momento oh, oh, oh, los settings, eh, la música, ¿vale? Que la había quitado de repente, antes del directo. Y creo que no lo puedo cambiar al español, ¿verdad? Ah, mira, pues sí. Aún no, ok, vale. ¡Listo! Pues, eh, estábamos aquí en Poppy, ¿vale? Eh, que no me acuerdo muy bien cómo era lo rompecabezas, ¿vale? Pero aquí teníamos como esto, ¿no? De interactuar con la... Las luces, vale, así que vamos a ir por allí me parece ¿Ve? Por aquí era para correr, vale, perfecto Ok, una de las cintas Gente, un momentito Pues Espacio sí Para moverme, interactuar con la E Vale, perfecto Ayer eh, tuve un problemazo gordo, digamos, para poder interactuar con el juego De Mortuaria Sims al final lo tuve que quitar porque los controles Pésimos, no, lo siguiente, ya os digo Menos mal que es solamente una demo Y no sé si sacarán en un futuro, pues El juego completo, ya os digo Pero bueno, lo dicho eh, Aquí tenía algo que no me acuerdo Ah, vale, era el tren, vale, vale, vale El tren flores colores son, a ver si pasa por aquí que lo vea yo bien ahora Verde, rosa Amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo y rojo Vale eh, esto no me acuerdo cuánto duraba La verdad, pero ahora eh, Lo vamos a comprobar A ver, era verde Rosa, amarillo Rojo, ok, perfecto Pues o sea, no me acuerdo cuánto duraba El capítulo 1 Ahora lo vamos a comprobar El capítulo 2 me parece que dura un pelín más eh, Ahora cuando lo, lo saquen, porque estamos esperando a que lo saquen vale Porque todavía no ha salido ¡Light time! ¿Os acordáis de los ganchos, no? <risa> Muchas gracias a todos los que estáis por el directo, que sois un montón, ya os digo, muchísimas gracias a todos los que estáis. Y nada chicos, ya sabéis que podéis comentar y podéis estar por aquí. Eh, un momentito gente, que ponga una cosa. Bueno, ahora cuando termine esto, la animación está de runa. Darme un momentito que ponga... Una cosa por aquí, para que yo vea esto. Vale, perfecto. Un saludito para Rocío, que está por aquí. Muchísimas gracias por pasarte. ¿Eh? Ya sabéis que esto era para coger lo del gancho. poco. Vale, a ver. Yo espero que salga dentro de poco, ¿eh? Lo de... El capítulo 2, porque se suponía que salía hoy aquí en España a las 10 de la noche, ¿vale? Y aún estamos esperando un poco a que salga, ¿vale? Se supone que han puesto los desarrolladores que... A ver... Los desarrolladores del propio juego que iba a salir dentro de nada, ¿vale? Porque se supone que sale hoy. Pero bueno, como estamos haciendo directito bastante tarde, no, tengo... no creo yo que tenga problema en... A ver, suelta de ahí la mano. No creo yo que tenga problemas, ¿vale? Ahí estaba nuestro amigo. <ríe> ¿Qué pasa? ¡Chócala! Uy, que no te cojo la mano. te ¡Chócala! Paquete, garro. Paquete. Vale, pues como ya sabéis, este muñecote bien grandote se nos va a levantar. Y va a venir a por nosotros... Con lo cual, vamos a abrir... ¿Qué tenía que abrir yo? Pues me parece que por aquí no me podía ir todavía, ¿vale? Y ahí tenía los de las dos manos, ok Por cierto, se ve bastante oscuro el juego No sé si vosotros lo estáis viendo igual Si queréis que lo modifique un pelín para que se vea un poco más claro Me lo decís nada más en los comentarios, ¿vale? Y, eh... Go, amigo Okay. A ver, dame la llave. para mí. Tom. Vale, pues listo. Eh, vamos a ver dónde estaba la llave aquí. Parece que era. ¿Dese? No sé. okay. Está más oscuro que todas las cosas. Vale, tenemos que ir hacia allí, me parece, ¿no? Me da un mal rollo el bicho este Pero mal rollo, ya os digo Vale, eh, Tenía que ir hacia allí, ¿verdad? Sí. Okay. Súper oscuro No veo un carajo Vale Ah, vale, vale Aquí tenía que enganchar yo la corriente, ok Así que me parece Que estaba aquí atrás de... Había que enganchar la corriente ¿No, eh? no veo un carajo Vale, aquí, ok Vale, vale Me tenía que llevar, a ver Esto por aquí A poder cruzar Y ahora tenía que venirme hacia aquí ¿Qué ha pasado? Creo que la torre la he desactivado algo, ¿no? No estaba tocando la torre, me parece Perdonadme, chicos, si... Ah, vale, aquí okay. Perdonadme si se ve súper oscuro ahora mismo Lo siento, gente Vale, eh, la torre... ¿Dónde está la torre? Es que no veo nada, ¿eh? No veo un carajo con, con la oscuridad Vale, aquí está Perfecto Ahora me llevo... Eh. Ok Listo Vale eh, espero que se esté viendo todo bien, ya os digo, por favor, eh, que... que después no quiero que se me frisee. A lo mejor va a pegar alguna vez que otra un pelín de lagazo. Pero espero que no, por favor. Que la otra vez se me craseó se me medio el juego o lo que sea, pero vamos. Vale, aquí nada. Amigo, el potato. Ahí está el de Toy Story. Vale, como ya sabéis, que ha desaparecido nuestro amigo. ¿El botón está hacia algo? Madre mía. Ok. Nos vamos. ¿Te veis? Se escucha flama. Ok. Perfecto, la verdad. Por aquí nada. A ver. Vale, esto es para bajar la escalera. Haría guay que pusieran aquí los reflejos, ¿sabes? Para identificarnos un poco Vale, a ver Deja abrir la puerta, ok Sabéis que teníamos que ir hacia allí, ¿no? Vale ¿Se quita esto? No sé si se quitaba o no, la verdad Pero bueno, vamos a ir corriendo Que aquí no me pegaba susto, creo pero bueno, por si acaso, que no me acuerdo Ok, vamos a ver Qué es lo que tenía que coger yo aquí Creo que era activar también otro Otro cable Cable de estos de electricidad, la verdad Y me parece que estaba arriba Ahí tengo también para pa conseguir una Una cinta A ver Efectivamente, vale, aquí está esto Lo llevo Ok, vale Vale Vale, tengo el azul Perfecto Y, ah, es verdad, había que conseguir todos los Los cubitos estos Para conseguir la mano La mano esta roja, me parece Vale, que ahora Sabéis dónde estaban, porque no me acuerdo Completamente de ninguno Menos más que brillan Y los veo a, a la distancia porque si no lo íbamos a tener un pelín complicado Vale, me llevo este A ver Por aquí ni nada más eh, Había otro, me parece Por aquí abajo puede ser Nada Chicos, de verdad, perdonadme si se ve oscuro mm, Yo por lo menos lo estoy viendo oscuro Supongo que es porque tengo aquí la luz al lado Y no, lo estoy viendo eh, O sea, lo estoy viendo todavía más oscuro la verdad. Y eh, espero que vosotros lo estéis viendo bien, bien, bien. os digo. Eh, ¿Y ahora por dónde subía yo? Que no me acuerdo. Veo un carajo. Ah, vale, por aquí. Vale. Okay. Cuando vaya terminando más o menos... Esta... Este capítulo, echaré un vistazo también a ver si, en, si podemos jugar el capítulo 2, ¿vale? Que me gustaría de traerlo también hoy, la verdad Ya que se supone que va a salir hoy Creo que no sea atrase, porque si no, gente... Pero bueno Vale, tenemos ya el azul y el amarillo eh, Me faltaría, voy a bajar un pelín para mí el volumen, ¿vale? del juego No por nada nos va a poder comentar un poco mejor Y... Me falta el verde y el rojo, ¿vale? El verde y el rojo A ver Tengo suerte y lo encuentro por alguna de estas zonas ¿De dónde estaba el azul No, el, el rojo y el verde Ok No estoy viendo nada que brille si os acordáis, chicos, decírmelo por aquí Por los comentarios, ¿vale? ¿Dónde estaba? Porque ahora mismo no lo veo, la verdad ¿Para qué te voy a engañar? Y... Y hay que encontrarlo, ¿vale? no es, ¿eh? es un muñeco ¿Eh? No sé si es que tenía que volver para atrás, la verdad Si me he dejado algo Aquí no estoy viendo yo nada, realmente Puedo coger eso Qué mal rollo dar los pasillos, eh Qué mal rollo dar los pasillos largos A ver Vale eh. Me acuerdo dónde estaba Voy a echar un vistazo por aquí abajo de nuevo A ver si encuentro algo Si veo algo eh, brillando, vale Que lo dudo, pero bueno Eh. eso no es, eh. esto tampoco es eh. Vale eh, Puede que esté el cubo afuera Los dos cubos afuera, así que ahora echaré un vistazo Voy a echar el último vistazo por aquí A ver si lo encuentro, vale Y si no, ahora iremos a la parte A ver, ahí no es eh. Si no iremos a la parte de la que estábamos al principio A ver si, si lo encontramos, vale Que por aquí no tiene pinta Porque Aquí no tiene pinta de que esté eh... Creo que es eso, eh Espera, espera, espera. ¿Eh? Me parece que es eso. Ahí veo algo. Vale, vale, vale. Ok, mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Mira dónde estaba lo que me hacía falta. Ok. Vale, voy a mirar a ver si por el otro lado lo puedo coger. Un momento. Ahí estaría. Vale, me llevo los dos. Y perfecto, ya tenemos los dos cubos que me hacen falta. A eh, por dónde estaba la puerta que me he desorientado. Un momento. Eh, vale, por aquí. Perfecto. Vamos a correr un poquito que si no al final tardamos un sí. Vale, yo creo que ahora cuando ya nos den la, la mano creo que podíamos ver esa cinta también. No mal me acuerdo eh. Ok Ahí se me tienen que ir desbloqueando ya, digamos Efectivamente Perfecto Eh... Ok Vale, una mano por aquí Y otra mano por aquí Ok, vale Vale, pues nada Voy a abrir este pasadizo Ahí no Ahí que De momento no lo puedo abrir Vale, de momento no lo puedo abrir Me parece Vale, vale, perfecto, lo podemos abrir Ok, de mientras Esto lo vamos a dejar así porque vamos a irnos Al otro lado, ¿vale? Eh, no sé si tenía que continuar por ahí, ¿vale? Pero voy a volver un momento atrás Porque tenía también dos manos Y me gustaría de... Mmm... Viendo que no esté por aquí el muñeco Por favor No aparezca, por favor Eh, vale, nos, hace, nos ha cerrado la puerta Nos ha cerrado la puerta, ok <ríe> Vale, chicos, vamos para adelante Vamos a meternos ya en las mmm, ¿Cómo digo yo? Como en las alcantarillas estas raras, ¿vale? Y ahora eh, Creo que nos va a venir el muñeco ya era por aquí Vale Es si Poppy no me viene, ¿vale? Córtate bien a venir ¿Para dónde era? Estoy poniendo un poco nerviosa porque me he metido aquí Y me va a venir el bicho Ahora mismo no me acuerdo Vale, no, aquí no era Perfecto, ve vale. Eh, vale, vale, vale Ok, tenía que llevar Primero, estoy poniendo ya nerviosa <risa> Porque sé que me va a venir El muñeco y, y claro A ver, tenía que llevar los circuitos, un momento Uno Y ahora Tenía que, eh, vale tenía que abrir esta compuerta creo que era por aquí Para engancharla ahí tenía que venirme hacia aquí y creo que lo he hecho mal vale sí he hecho mal me parece porque ahora no llegamos al otro lado vale sí está mal hecho ok un momento eh De suerte suerte otra vez el botón y ahora, a ver. Ok, a ver. Número uno. Vale, por aquí no podemos. Eh, por aquí tampoco, vale. Por ahí es para que se nos desbloquee eso. Creo que era por ahí, por donde había que ir. Vale. Ah, aquí. Vale, por aquí no hay nada. Habría que dar toda la vuelta. Ok, vale. Perfecto. Vale, pues hay que subir por esta zona, me parece, que era por donde había que subir. Ah, no, vale, vale, vale. Me estoy haciendo yo un lío, ¿vale? Vale, ahora, tengo que coger de aquí, me tengo que venir por aquí. Y ahora, ya que estamos aquí, se me abre la puerta. Vale, vale, vale. Yo voy corriendo un poco, aunque me lleve la cinta de transportadora. Que no quiero ningún zurto, ningún percance. Me va a venir, bicho. Lo estoy viendo. Creo que tenía que ir para atrás, ¿verdad? Me va a venir, me va a venir, lo estoy viendo. Me va a venir... No veo nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Ok. <ríe> me estoy poniendo más tensa que la, que la primera vez Que lo jugué, ya os digo ¿eh? Vale, a ver Hemos terminado aquí eh, Donde estaba lo de la fábrica estos de juguetes No hace nada, ok Para crear tu amigo Por así decirlo Y aquí había otro puzzle, ¿eh? me parece Que era también de electricidad Por así decirlo Vamos a echarle un vistazo, vale, por aquí nada No me deja entrar Vale, por aquí supongo que se me abrirá la puerta después Así que habrá que corretearle al popi Bueno, el popi es la muñeca, verdad A Dale vale. Me creía que había visto ya una cosa, me he rayado a tope, la verdad Pero, pero bueno Vale, lleva esto Para poder cruzar me ha la mano y buguea Por favor Listo Me había quedado eso, la mano y todo buguea, ¿sabes? Vale, eh, aquí era un rompecabezas De que había que llevar, me parece eh, Esto por aquí Espérate, eh, no a ti, no. ¿Vale? Esto por aquí Y había que llevar el circuito hacia aquí, ¿vale? vale y entonces... Vale, cruzar hacia aquí. Ok, vale. Eh, vale. Que de hecho, me parece... Sí, me hacía falta esta rampa, vale. Vale, me hacía falta esta rampa. Ahora nos veníamos por aquí. Que me parece que tenía que tocar en estas dos. Y me traigo esta... No, no, que me quedo enganchado. Me quedo enganchado. Espérate, un momento. Vale, vale, vale. Me he quedado ahí bailando. Es <risa> un saludito para eh, Luisi sí, 12, que está por aquí. Muchísimas gracias. Hidratación. <risa> un buen zumito como estoy bebiendo. Y muchísimas gracias por los puntos del canal. Que por cierto, chicos, tengo que terminar de personalizar todavía el canal, la verdad. Porque aún está un poco. Por ahí eh, Sin estar personalizado ni nada Pero espero terminarlo pronto ¿Vale? Porque estoy haciendo todos los emotes Estoy configurándolo todo guay Para los directos y todo el rollo ¿Vale? Y espero pues, tenerlo pronto la verdad Lo antes posible A ver Mayormente pa también pues Para la gente que se suscriba Al, al canal Pues también tenga eh, los emotes Y todas estas cosas ¿Vale? Que los tengo que terminar de preparar Vale, a ver, eh, soy un poco tonta porque tengo que ponerla esta aquí, pero bueno Vale, a ver, voy a poner eso ahí Voy a engancharme ahí Vale, enganchate Parece que era por aquí Y ahora por aquí eh, Pero no voy a llegar, me parece, creo yo No me deja desde aquí, así que espérate un momento. Antes de irme a este palo, voy a irme al otro. Antes de nada, voy a traerme la, la escalerilla esta. ¿Vale? Para así poder cruzar. Ya, perfecto. Ay. La putada es que no, no llego desde aquí. No llego desde aquí y entonces, pues claro. Como me suerte de una, ya, adiós. Vale, ahí está. Vale, me llevo esta. Lo mismo que hemos estado haciendo. Era suerte esta, ¿vale? Esto era mucho de controlar los clics, ¿eh? En plan, a ver, por aquí. Aquí. Clis de ratón. Tope. Y a ver Perfecto Ok eh, no me acuerdo que es lo que desbloqueaba La verdad, si os digo la verdad Y salía por aquí el muñeco Ahora Bueno, ya que tenemos esto, vamos a bajar Abajo, a ver si se nos ha desbloqueado algo ¿Vale? Supongo que sí Y creo que es la, la trampilla esta que tenía ahí de No pasar personas, así que vamos a Echarle un... a ver qué pasa Vale, vamos corriendo un poquito. ¿Eh? Voy a tirar por ahí, por la escalera, ¿sabes? Vale, vale, vale. No me acuerdo si aquí salía el Poppy, ¿eh? Yo espero que no salga. Poppy... ¿Eh? No hace nada. Vale, puedo como tirar de aquí los muñecos, ¿no? De esto no me di cuenta, la verdad La última vez que jugué Pero eh, tiene pinta de que puedo tirar como los muñecos De aquí es de donde hemos venido antes nosotros eh, No me acuerdo por pues dónde era ahora Pero se supone que ya habíamos desbloqueado una cosa, ¿eh? Que ya hemos hecho el puzzle este de... Vale, por ahí no se puede pasar Pone que ya hemos desbloqueado lo que hay arriba Entonces no me acuerdo si había que ir por aquí Que creo que sí, ¿eh? Pero creo que me he dejado algo La, la parte de arriba, puede ser ¿eh? okay. body Voy un momentito para arriba, gente A ver si me he dejado algo más Pues que se me ha salido en el último momento Lo de la mano lo mejor Y por eso... Eh, no se me ha completado, pero me ha salido, me ha dado la, la, la intención de que, que ha terminado, ¿no? A ver si no va a ser así, ¿no? ¿Vale? Eh, vengo por aquí, por este lado. Que creo que no hemos terminado el recorrido o algo, ¿eh? Por eso creo que al final no ha pasado nada. Eh, por aquí... Bueno, el palo vale eh, espero que esta vez no se me cuelgue porque si no vamos por rollo ay, me... vale problema que estoy haciéndolo al revés tengo que cogerla con esta mano vale eh, cagada más grande <ríe> ay de verdad Bien. Coges esto por aquí Hay que hacerlo al revés, ¿vale? La... Esta mano Esta mano me la llevo Esta mano Que también lo del juego Un poco coñazo, ¿eh? Porque valdría con las dos manos Perfectamente, ¿eh? Ya os digo Lo que pasa es que son un poco especiales A ver por Aquí por Aquí Vamos ya esto con los ojos cerrados ¿Qué pasa? ¿What? Eh, se supone que estoy tocando, ¿verdad? ¿No estoy tocando este palo o qué pasa? Lo estoy tocando, ¿no? No lo entiendo, ¿eh? No, no lo entiendo Por ahí no hay nada ¿Me he dejado algún otro palo? Ese de ahí a lo mejor no creo, ¿no? Eso de ahí está tocando, eso también está tocando. Eh, no sé, me termina de agarrar eh, esto, ¿eh? No sé si es que me deja algo, ya os digo. Pero como estoy viendo, le estoy dando y no hace nada, ¿eh? A ver, vamos a echar un vistazo, ¿vale gente? Tengo otra cinta, no sé si, si está por aquí, si, si, si la puedo encontrar, la verdad. O la encontraremos después en el capítulo número 2, la verdad. Pero de momento mmm, no estoy viendo lo que hay que hacer, eh, ya os digo, ¿eh? Voy a echar un vistazo por aquí abajo porque me ha parecido de ver cómo iluminado esto. Tiene pinta de que pueda coger eso Tampoco veo ninguna mano, ya os digo Y lo de arriba me parece muy raro Que no se me haya desbloqueado ya, ¿eh? Nada Gente, voy a probar con la otra mano A ver si es que no me está dejando O yo qué sé, qué le, que le pasa, la verdad No tengo ni idea, ya os digo ¿eh? A ver, mano 1 eh, Mano 2 Tira por aquí. Y ahora tiro por aquí. No me hace nada, ¿vale? Nada. Eh, vale, hay que dar la vuelta otra vez de nuevo. Estoy probando ya por probar, ¿eh? A ver si, si se puede o no. Porque me estoy rayando un poco. Ya está por, por ahí. Para que se enganche bien. También. ¡No! No me lo puedo creer Ay. Vale, pues... Es que no, no queda de otra, ¿eh? De seguir probando por aquí a ver si se, se abre la puerta esa, ¿eh? Porque, ya os digo, no creo que haya ningún botón Y este botón tampoco me deja de interactuar con él, la verdad y esto se hubiera activado. Creo que lo estamos haciendo bien. Mira dónde está la cinta. Mira dónde está la cinta, gente. No sé si la habéis descubierto vosotros o algo en la primera. Pero acabo de verla, ya os digo. Vale, vamos a echarle un vistazo. Esto. ¿qué trabajar Playtime Co-Factory? from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. <coughs> And being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience. That's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really really wish I could go back. Se ve un carajo, eh? La Older, and older, and then you die. Poof! <laughs> Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees <laughs> that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Right? Vale, pues no me ha dejado nada en claro, realmente, ¿eh? Ya os digo, me ha dejado nada en claro. La cinta amarilla, eh, siendo así, tiene que estar por ahí. Eh. Estoy echando un vistazo a ver si encuentro algo. Tampoco. Vale. El 1 creo que es esta mano. Así que, por favor, a ver si funciona ahora. Porque si no va a ser un poco coñazo ya. ¡No te caigas! Vale, ve. Estoy cayendo ya porque me estoy distrayendo. Pero es que tiene que ser eso seguro, ya os digo, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido el que. No, no se pueda avanzar, ¿eh? Por lo menos hemos encontrado la cinta. Que la amarilla tiene que estar por allí también seguro. Lo que pasa que no la ha encontrado. Iremos a verla. Y eh, no tiene sentido porque ya había desbloqueado esto, ¿vale? Ya me estoy liando, a ver, por aquí Me estoy liando ya un poco, gente Porque por el hecho de De tener que repetirlo 20 veces ¿eh? Vale ¡No, tío! ¿Por qué te sueltas la mano? La manopla ¡Ay, qué pecha! ¡Qué pecha! ¡Qué pecha! Mano uno No te caigas, por favor No te caigas, por favor No te caigas todavía Vale, a ver Mano dos Corta mano dos Vale eh, Con la mano uno Tenemos que coger por aquí Vale no, por, ahí, por este lado Vale, ahí Supone que ya le estamos dando Electricidad a los dos lados Vení por aquí y tocarlo. Pero ahora no me deja con la mano dos. Porque ya se supone que le he dado a esta mano. Entonces, chicos, si os acordáis muy bien qué es lo que tenía que pasar aquí. Que no me acuerdo ahora mismo. Y no sé por qué leche no me interactúa eh, la manopla. No lo entiendo, ¿eh? Os lo, os lo digo en serio, ¿eh? No lo entiendo porque no me interactúas como debes. Nada, ¿eh? No, no les da la gana. Estamos en un serio problema, ¿eh? Me parece a mí. Porque se ha quedado esto medio bugueado. Y eso de ahí creo que se ha eh, iluminado, ¿verdad? Por lo menos estoy viendo que se ha medio iluminado. No me parto las piernas mucho mejor. Ahí debería de haber algo, supongo. Bueno, y esto de aquí, esto, no hay nada. Pero tampoco. Eh, tampoco me deja de hacer nada por aquí. Echa un vistazo por aquí atrás, vaya que haya algo escondido. Okay. No tiene pinta, pero bueno. Y, y, y no lo entiendo, ¿eh? Lo de arriba No entiendo por qué no me deja de, de... De pasar O sea, que pase lo que sea, ¿no? Esto no funciona Supone que nos tenemos que, que crear nuestro pequeño amigo No, no va No va, ¿eh? Ya os digo que no va. Por favor, me quieres dejar. Qué puta. Vale, vale, vale. Funciona. Funciona. Funciona. Funciona. Nos vamos para arriba. Me da miedo. Que abra eso y venga el otro. Vale. Vale. ¿Vale? Ok, a que esto no lo esperaba ahí, ¿eh? <ríe> el que me pusiera aquí la escalera, ¿no? A ver. Si viene el capullín este a por nosotros. Me parece que ahora mismo no, ¿no? Pero no estoy muy segura yo ahora mismo, por eso me voy a quedar aquí arriba, que yo sé que aquí arriba no me puede venir. Ahora mismo, así que me quedo por aquí, más tranquila. Y desde aquí, pues veremos cómo se fabrica nuestro pequeño amiguito. Ok, tiene que estar ya a punto de... Mira, ahí va, ahí va Estoy viendo, chicos, que ya ha salido el segundo, ¿vale? Es lo que estaba mirando Y ahora, cuando terminemos el primero Vamos a irnos directamente al segundo, ¿vale? Que ya le queda este poquito, me parece No sé cuánto duraba ahora mismo Porque yo me quedé más o menos por aquí Y ahí tiene que salir... Tiene que abrirse la puerta, ¿eh? Mira, la voy a jugar, voy a bajar Porque creo que había que coger el muñeco Creo que había que coger el muñeco Tienlo ahí Y no ha pasado nada. Código aceptado. ¡Ay, hijo de puta! Me cago en tu nación entera, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, detrás lo tengo detrás. no, veo un carajo. no, no, un no, no, no, no, no, y la madre que te parió. Y la madre que te parió. Que no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Tira, tira, tira, tira. <ríe> vale, vale, vale, vale. Que llegamos, que llegamos. Que llegamos. Me pilla, me pilló. Ay, Dios mío. Ay. No sé como la cara que ahora he puesto no sé la cara que ahora he puesto ay dios mío un poco más me da un infarto lo juro ¿eh? un poquito más y me da un infarto ay. vale ya ya sé que vienes por aquí así que ya no me vas a dar un susto ¿eh? Venga, aparece, aparece, aparece primo Venga, venga, venga, venga, venga Me he metido en una salida que no era Por lo que estoy viendo ¿Él Viene por aquí Viene por aquí Viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene Viene, viene, viene, viene Me he quedado aquí otra vez enganchado No sé por dónde tengo que ir, os lo juro <tose> The wonderful. No sé por dónde tengo que ir Pero ya me lo, me lo espero de frente Ya no me da miedo <risa> Antes, vamos, me, me ha cojonado, Lo juro <tose> Me ha acojonado un pelín, vamos Pero bueno Vale, tenemos. Eh, me va a venir el bicho este. Por aquí ahora. Ahí está. Vale, lo activo. Y ahora aquí en el túnel es los chungos. Mayormente porque es que no veo un carajo, ¿vale? Vamos por aquí. Vale, vale, vale, vale. Voy a girar ahora hacia aquí. Hacia aquí, vale, vale, vale, vale. Vale, giramos, giramos, giramos, giramos. Giramos, giramos, giramos. Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Vale, nos vamos, nos vamos, nos piramos Vale, no sé si me está persiguiendo Me está persiguiendo por detrás Así que hasta luego Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale, vale, vamos bien, vamos bien, eh, gente Ahora ya si me atrapas porque voy muy lenta, ¿eh? Vale, vale, vale Nos vamos, nos vamos, eh Nos vamos, gente, lo tengo justamente en las espalda. Justamente en el culo, vale, vale, nos vamos, nos vamos Justamente aquí en el culo Lo tengo aquí Vale, vale, nos vamos no Lo tengo detrás me, me engancha. Me viene. Me viene. Me viene, vale, vale, vale, vale. Me dejan pasar, me dejan pasar, perfecto. Corre, corre, que vamos, marcha atrás. Cuesta atrás. Venga, venga, venga, venga. Llegamos. ¿Vale? No sé si aquí creo que era el final, ¿eh? ¿Puede ser que este sea el final? ¡Ay, hijo! ¡Ay, Dios mío! No sé si este era el final, ¿eh? Me parece que sí que era el final, ¿eh? A no ser que tenga que repetirlo ahora otra vez No tengo ni idea, ya os digo Se ha quedado la pantalla como en blanco cargando, ¿vale? Un Momentito, gente ¿eh? No, tío Otra vez tenéis que repetir esto Lo bueno es que ahora hemos llegado mucho más lejos ¿Vale? El muñeco tiene que venir para acá Hemos llegado más lejos Pero eh, No sé dónde tengo que engancharme Ya os digo Voy a, eh, a lo último Digamos No sé ya dónde me tengo que enganchar Venga, aparece Aquí está <coughs> vale. Ya una vez que le coges el truco al camino, ahora me quedo pillado. Os lo. Puramente. Vale, vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh puta! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¡Ay, me ha pillado! <risas> ¡Ay, Dios mío! Vamos a insistir, ¿eh? Hasta que no me lo pase, no me voy de aquí, ya os digo. Porque nos vamos a ir directamente al capítulo número 2. Que de hecho, voy a... Un momento, gente. Antes de... de nada. Vale, voy a echarle un vistazo a ver si está ya el capítulo 2 para poder pillarlo, ¿vale? Un momento. Ah, vale. Ok. okay. Voy a tener que hacer ahora cuando eso cuando terminemos aquí una pequeña pausa. Vale, pero no más no más molestia, ¿okay? ¿Parece? Se me queda pillado. Se me ha quedado ahí medio pilladillo Vale, vale, vale. Hace aquí. Perfecto, vale Me cierra la puerta, no pasa nada Vale, nos vamos Vale, vale, vale, vale Nos vamos por aquí Perfecto Voy a ir por aquí ahora Ok, vamos subiendo Vale, gente, eh, estamos muy bien ¿eh? Vale, vale, vale, vale Que vamos, que vamos nos teníamos que meter ahora por aquí, por el túnel, me parece. Vale, vale, que llegamos, que llegamos, ¿eh? Abrete. Vale, vale, vale, llegamos, llegamos, llegamos. Abrete, corre, corre, corre, por favor. Vale. Y ahora no me acuerdo dónde tenía que engancharme. aquí, aquí, aquí, aquí. ¡Tenía la caja enganchada, por favor! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tenía enganchada la caja. No es justo, ¿eh? Tenía enganchada la puñetera caja. Lo digo en serio, ¿eh? Le estaba dando el botón. estás cabreando. Me estás cabreando un rato. ¿Está todo el mundo streameando el popi. <ríe> todo el mundo streameando el popi. ¡Ay, madre mía! No se nota que ha, que ha, ha salido la... La de estas dos, que ahora la probaremos, ¿eh? Que tiene que estar bastante guay, ya os digo. Por favor, se me ha quedado pillado. Me va a coger el buñico. Un momentito, vale. Vale, vale, vale, vale. Que llegamos, que llegamos. Tu prima, tu prima, en braga. No me acuerdo por dónde era Vale, aquí, aquí No me vas a coger <coughs> Amigo, te tengo muy de... Muy, muy cerquita, yo lo sé Vale, por aquí vamos corriendo Vale, vale, vale, vale Vale, vale Viene el bicho este, la rata de cuatro patas Que nos viene por detrás Vale, vale, vale Me viene, me viene Vale Estoy agachando yo hasta yo misma, ¿sabes? Porque ya me pongo hasta lo, de los nervios. Venga, ahí. Venga, ahora me viene por aquí. Un sustito. Venga, hijo mío, venga, sí. Tu prima. Tu abuela y tu tía. Venga. Que ahora las voy a conocer a todas, seguramente, vaya. Vale. ¡No, tío! ¡No! Vale, vale, vale, vale, vale. Ok. No sé ni cómo he hecho eso. No tengo ni puñetera idea, ya os digo. Pero bueno, por lo menos nos hemos liberé, liberado un poquito del... del cacharro este, del muñeco, ¿vale? Y estamos ya en una nueva zona. Por lo menos no tenemos que repetir lo otro. Está bastante bien, ya os digo. Ahora, eso sí, no se ve nada, ¿eh? Por aquí no sé yo si habrá algo... No, por ahí ni nada. Vale, otra cinta. Me la voy a llevar. Que creo que es para ponerla aquí. y la vamos a poner. Para pa ver qué nos dice, ¿no? Okay. escucha como... A ver, ¿cómo os digo yo? Como si se escuchara como con eco o algo de eso. Se hubieran cerrado en algo, yo qué sé. todo oh, ¡Corre! ¡No! ¡Peligro! ¡Ay! Y de, pre y de pronto estamos en... The Silent Hill. Me encuentro yo por aquí. estamos con los pasillos largos, ¿eh? ¿Qué le gusta a la gente poner los pasillos largos? Me va a venir un susto de frente, ¿eh? Así que voy a ir lentita. Que me va a venir susto, seguramente. Vale. y hay una puerta... Vale, no podemos abrir esta puerta. No podemos hacer nada. Aquí hay un pasillo. Eh, creo que el muñeco del calamar está por ahí. ¿eh? No tengo nada por aquí. Es oscuro, no me gusta. Porque, A ver, como, y sí, aquí está la muñeca.